Bienvenidos al tercer capítulo de esa cosa llamada Linux. En este caso vamos a hablar de la capacidad de Linux para los videojuegos. Hoy tenemos un escenario en donde los sistemas operativos se dividen porciones de público. Tenemos a Microsoft que, se divide, que tiene la mayor parte de... Por lo menos en las estadísticas, la mayor parte de los usuarios, en, a nivel de hogares, esto se entiende de esta manera, qué posibilidad, qué tan altas son las posibilidades de que yo entre en una casa de familia y encuentre una Mac o una máquina con Linux, comparado con las posibilidades que hay de que yo encuentre Windows, bueno, son muy altas las posibilidades de que en cada hogar de familia haya una máquina por lo menos con Windows. De hecho, si tenemos que decir cuál es el sistema que seguramente voy a encontrar, es ese. Cualquier sistema operativo de Microsoft. Luego está muy discutido el tema de quién es más grande o cuántos sistemas operativos hay si tomamos a las empresas Apple y a toda la comunidad Linux en general. Eh, ¿Quién se quedaría con la, con la mayor parte del mercado sobrante? Bueno, eh, eso está muy discutido. Eh, supongamos que mmm, con todos estos eh, programas eh, eh, vinculados a la educación, me refiero a programas en el sentido no de software, sino de organizaciones para la educación, organizaciones para reducir costos en las empresas y demás, supongamos que Linux ganó mucho terreno y que ya no es posible decir que ese sistema minoritario en las casas de familias o empresas, pero sí es más pequeño que Microsoft, igual que Apple. Podríamos decir que la gran cantidad de usuarios se la lleva Microsoft, mientras que el resto está dividido entre Apple y la comunidad Linux para no entrar en discusiones. Podemos partir de esa base. Bien, primera cuestión, cuando, cuando se dice Linux es horrible para los videojuegos, Linux no puede correr videojuegos. Eh, ¿A quién le interesa correr un juego en Linux? Bueno, en realidad, a mucha gente nos interesa correr juegos en Linux, por ejemplo a quien les habla y a muchas otras personas con, con quienes tengo la oportunidad de hablar y muchas personas que se expresan a través de diferentes medios, por ejemplo en blogs, en sitios web, en foros, hay muchísimos interesados en eso. Eh, Linux es horrible para los videojuegos, en realidad Linux no tiene ningún problema con correr ningún tipo de aplicación. Linux es un sistema fuerte, robusto, potente, rápido, seguro, que puede correr cualquier tipo de aplicación. De hecho, Linux se ha metido en cualquier tipo de dispositivo, no solamente en ordenadores. Se ha puesto en subestaciones de control de semáforos, eh, se ha puesto en cajeros automáticos, eh, se ha puesto en, en kioscos. El kiosco es una pequeña máquina que generalmente está puesta sobre un mostrador muy finito a nivel vertical y arriba tenés una pantallita con, con es una pantalla táctil por ejemplo a la entrada de un, de un centro de compras, de un shopping center tenés eso ahí donde vos tocás y te da informaciones de dónde está tal tienda es decir, máquinas de muy bajos recursos de hardware que necesitan un sistema operativo muy veloz que haga solamente una tarea Linux ha sido transformado para cualquier tipo, se ha puesto en automóviles, por ejemplo, adaptado por supuesto, ¿no? Vimos que Linux tiene muchísimas variantes, insisto con que son más de 300. Eh, de hecho, para lo que le ha dado recién, el, el Linux Kiosk, hay una, hay una distribución llamada Linux Kiosk, que es justamente para eso. Entonces, si cabe en cualquier lado, tanto en servidores sumamente robustos y potentes que. Eh, a nivel de, de Internet, si hablamos de servidores de empresas grandes y de, y de empresas comunes, como Facebook, como Amazon, como Microsoft incluso, y un montón de empresas más, utilizan servidores Linux por alguna razón, que después la vamos a ver en otro capítulo, ahora nos competen los videojuegos. Si Linux se adapta a espacios enormes, tanto como espacios minúsculos, ¿por qué no podría correr un videojuego? El hecho es que sí puede. Me alejé del, del lado derecho de la pantalla Para hacer correr aquí mismo Un video sobre eh, Sobre videojuegos Que corren sobre Linux Es un video eh, Por el cual pedí permiso Al autor eh, Aún no me dio ese permiso O sea que es posible que yo tenga que remover este video No estoy seguro, quizás sí, quizás no eh, si, si me dice que no acepta Yo ya le pedí permiso para correr este video Si no lo acepta, bien, dejaré eh, esto que ustedes están viendo ahora sin ese video y lo haré yo mismo o buscaré a otra persona en el ámbito de YouTube o, o de otros de otras plataformas como Vimeo y otras que me ceda derechos para incrustar un video así el video que está corriendo ahí o que va a estar corriendo ahí en segundos eh, muestra la capacidad de Linux para correr, la capacidad gráfica que tiene Linux entonces, si Linux eh, cabe en cualquier lado y tiene la robustez necesaria eh, para correr videojuegos. De hecho, Steam está apostando muy fuerte al mundo Linux. Eh, ustedes ya lo deben saber, los que están viendo este video, Steam es una empresa que logró hacer una plataforma que es multiplataforma a su vez. Es un poco engañoso porque en realidad yo puedo instalar Steam en Linux, puedo instalarlo también en Mac y puedo instalarlo también en Windows. Y Steam, ¿qué es? Una gran cantidad de videojuegos en un solo lugar. Si eso se instala en los tres sistemas operativos, quiere decir que yo puedo jugar a cualquier juego de adentro, ¿verdad? No, pues no. Steam Steam tiene juegos para Linux dentro de su plataforma, tiene juegos para Mac, tiene juegos para Windows y tiene juegos para los tres. Por lo tanto, no quiere decir que Steam haya encontrado la llave mágica de hacer correr todos sus videojuegos en, su, en los tres sistemas operativos. Volviendo a la pregunta. Habría que ver. Y desde el año 1969 hasta el año 1990, ¿Qué pasó entre los, las distintas vertientes de sistemas operativos que existían? ¿Por qué, ¿Por qué el contenido multimedia, especialmente los videojuegos, se orientaron hacia el lado Windows? ¿Por qué Microsoft, o cómo hizo Microsoft para ganar ese privilegio? Eh, teníamos desde el año 1969 al sistema operativo Unix, que quedó vivo hasta los ochentas y pico, si mal no recuerdo estoy, en la memoria, estoy trabajando ahora memoria eh, y sus clones, de uno de sus clones de FreeBSD surge también, eh, bueno y de otros clones surge también el sistema operativo Mac OS, surge primero Darwin como sistema operativo para, para Mac luego también, también Apple crea otro sistema operativo más pero al final termina utilizando un clon de Unix o un clon adaptado de Unix que es el que usa hasta el día de hoy creo y aquí me van a tener que ayudar eh, personas más entendidas que yo en el tema que Apple lo que hizo fue eh, a partir de un clon de Unix generar el sistema operativo Mac OS adaptado a un ordenador estilo Apple eh, recordemos que Apple tiene el mejor sistema operativo para, para su mejor hardware ¿sí? Apple no construye ordenadores hablando en términos de hardware con piezas que fabrican ellos. ellos ellos arman máquinas con piezas Intel y con placas madre que, que ya son desarrolladas por otros fabricantes es decir, Apple a nivel de hardware no hace demasiado a nivel de software sí entonces ¿qué hace? es como que Apple elige las mejores piezas a su criterio eh, sin importar los costos porque es carísimo en, en, en virtud a lo que a lo que rinde estamos es un producto muy sobrealgado extremadamente sobrealgado a mi modo de ver pero elige una combinación o una conformación de hardware y a esa conformación de hardware la investiga eh, tremendamente bien y hace un sistema operativo especial para esa composición de hardware así no es como funcionan windows ni linux cuando sale un sistema operativo Windows, Microsoft tiene que pensar en un montón de ordenadores en los cuales ese sistema operativo va a ser instalado. No piensa demasiado bien, porque en realidad quiere poner Windows 10 en cualquier tipo de ordenador, y ya eh, olvidando que eh, podemos estar hablando de un ordenador de... viejo, como uno semi-moderno, como el último modelo, y ellos quieren meter Windows 10 sin ningún tipo de modificación en los tres por igual, lo que hace que el ordenador más viejo fenezca, muera, que como para tirar la basura y la gente piense que como la única alternativa es Windows 10 entonces lo tiro, porque ya funciona mal esta máquina en realidad, eh, si tú instalaras un sistema operativo más eh, anterior a Windows 10 de la misma familia, por ejemplo Windows 8 o Windows 8.1 el ordenador funcionaría mejor si instalara Windows 7 funcionaría aún mejor el tema es que Windows 7 ya no tiene soporte entonces no es recomendable para nada hoy en día hay que pensar en Windows 8, mejor dicho 8.1 y Windows 10 si queremos este, utilizar productos de la familia de Microsoft o de Microsoft, pues bien Microsoft solamente hace un sistema operativo eh, para todos los ordenadores mmm, que se le ocurre que hay en plaza, lo hace muy mal en realidad y hace que mucha basura informática termine en contenedores, o sea Computadoras que aún podrían utilizarse para centros educativos o para población para un tipo de población que no tiene acceso a nivel de capital, no tiene acceso a tecnología o el acceso que tiene es muy pobre, pudiendo utilizarse esos ordenadores para ese tipo de gente o para ese tipo de instituciones o de situaciones, no va a parar a la volqueta o para afuera o para experimentar porque ya Windows no anda ahí. Bueno. Uh, tenemos que saber que Linux viene ahí a salvar a ese ordenador y a salvar a toda esa cadena que hay atrás de basura tecnológica que es reciclable. Pero bien, ¿por qué si Linux tiene tanto poder no corre, no, no, no es la opción principal para para la gente gamer o la gente que juega, los jugadores de videojuegos? Simplemente porque los desarrolladores no piensan en Linux como en primera instancia piensan primero que nada en Windows y en el movimiento de dinero que esto genera luego, si tienen suerte los usuarios de, de Mac eh, piensan en Mac y en última instancia en Linux porque supongo que Linux está, mm, estuvo desde un inicio orientado a otra cosa al, al ámbito empresarial, al ámbito de estudio al ámbito científico eh, y habría que, que ver en los orígenes justamente eh, cómo hizo Microsoft que tiene una carrera bastante interesante desde el punto de vista de los acontecimientos legales y de los y ¿por qué no de los hitos porque uh, Bill Gates se puede decir muchas cosas pero también hay que reconocer que es un talentoso hombre de negocios cómo hizo su fama bueno hay claroscuros bastante importantes igual que en el caso de Bill Gates, eh, igual que en el caso, perdón, de, de Steve Jobs y últimamente eh, en el caso incluso de Richard Stallman, tenemos información ahí, estuvo involucrado, con estuvo defendiendo a una persona acusada de pedofilia, bueno, toda una cuestión de que los grandes hombres de negocios o grandes hombres influyentes siempre eh, tienen algún problema importante del cual nosotros podemos hablar. La cuestión es que Linux no es la mejor opción para los videojuegos. Eso es verdad. Eh, todavía no es la mejor opción. Sin embargo, hay que entender que si bien no es la mejor opción, tampoco es porque Linux sea un sistema operativo incapaz de hacer eso. Linux es, incluso, a mi modo de ver, es más capaz que otros sistemas operativos de correr excelentes videojuegos sumamente pesados. Por ejemplo, el sistema operativo que está dentro del playstation 4 el que estuvo dentro del playstation 3 el que estuvo dentro del playstation 2 y el que muy posiblemente vaya a estar dentro del playstation 5 fueron todos clones de linux o todos clones de linux modificados entonces por qué sony y su, a mi modo de ver, la mejor consola de videojuegos que hay es esa, la playstation por qué ellos no tomaron windows al momento de, de fabricar la consola bueno, sí, problemas de costos, por supuesto, porque Windows tiene una licencia y hay que pagarla. Y Linux es libre. al Linux se lo puede meter dentro de cualquier lado sin pagar un peso, sin un céntimo, nada, un centésimo. El dinero en Linux viene por otro lado. El dinero se genera por mano de obra, se genera por servicio técnico, por un montón de cosas que no tienen nada que ver con aquello de te vendo el sistema operativo. En Linux eso no existe. Y cuando existe es mal visto. Hay muy pocos sistemas operativos que se venden dentro de Linux. Eh, dentro del, del mundo Linux y está mal visto. Eh, los únicos sistemas que se, se comercializan bajo un visto bueno de la comunidad son aquellos que dan un soporte a empresas y lo que están cobrando en realidad no es en definitiva el sistema operativo, están cobrando una licencia que incluye servicio técnico gratuito. Bueno, lo están cobrando, están cobrando el servicio técnico, por tanto no se puede decir que estén cobrando el sistema operativo, aunque en la realidad sí lo hacen, pero bueno, es una, una, una convención para decir, te cobro esto, pero a la vez te regalo un servicio, o te estoy cobrando en realidad el servicio técnico que voy a hacer y no el sistema operativo. Bueno, bien, eh, sí, es cierto, Linux no es el sistema operativo más indicado, pero ahora sabemos por qué. Los desarrolladores piensan primero en Windows, después en Apple, si tienen suerte, los usuarios de Apple, y luego con muchísima suerte piensan en nosotros los usuarios de Linux. ¿ta? pero ahora por lo menos queda claro que Linux tiene el poder de correr videojuegos y que PlayStation, es decir, Sony, lo eligió como mejor opción para justamente una consola que su rol principal es correr videojuegos. Los veo en el próximo video, si es que les está interesando, les está este, resultado interesante todo esto. Este, vamos a ver.